Amigos de este espacio, nosotros continuando con esta producción del día de hoy, ahora hacemos contacto con el economista, el distinguido amigo Henry Gebrar, con quien vamos a conversar no solamente para pasar balance a la situación que se vive en el mundo, sino también lo que pudiera ocurrir o acontecer en República Dominicana a nivel económico. Maestro, bienvenido nuevamente por aquí. Muchas gracias nuevamente por la muy amable invitación. Mm. Maestro... Los viernes usted sabe que son buenos para analizar el tema de los combustibles, pero yo creo que con la situación que se vive en Ucrania, deberíamos de analizar el panorama completo, maestro. A ver. Sí, aunque obviamente necesitamos esperar, y tomar a ver cómo se termina ¿no? de desarrollar el tema de Ucrania, porque como sí. habrán observado, ¿no? el día jueves en la madrugada se conoce la terrible noticia de que tropas, rusas entran eh, a invadir el territorio ucraniano inmediatamente los precios del petróleo se disparan a nivel mundial llegando a cotizarse en el caso del Brent del Mar del Norte arriba de 100 dólares y en el caso del W del WTI el West Texas Intermediate que es el que escribe referencia para República Dominicana alcanza en el mercado de Nueva York la cotización de 99 dólares Luego, en el transcurso del día, volvió un poquito más a la normal el mercado, que siempre con ligera alza, y el día viernes, el día de hoy, se ha manejado siempre a nivel alto, con muchos altibajos, bajos, pero terminando el día entre 91 y 92 dólares. Dos, entonces, enseñanzas de ahí. Primero, aunque no suba por lo de Ucrania, hay que darse cuenta de que los precios del petróleo se encuentran en la actualidad un 50% por encima, 30 dólares por encima del promedio que se proyectaba para el presupuesto 2022. Y tenemos que recordarlo que por cada dólar que sube el barril de petróleo le cuesta a la economía dominicana, o sea, a cada uno de nosotros, 75 millones de dólares. Y ahí no estamos hablando de un dólar. No estamos hablando de 5, ni de 10, ni de XB, estamos hablando de 30 dólares. El impacto es muy grande. Por otro lado, el impacto a nivel fiscal para las cuentas del Estado también es complicado, por partida doble. Ambas se llaman subsidio. De un lado, el subsidio a los combustibles. Habrán visto ya la buena noticia de hoy de que siguen congelados los precios de los combustibles a pesar de la tendencia alcista en los mercados globales. Y eso ha sido posible porque se está erogando un subsidio a los combustibles eh, alto, un poquito más bajo que la semana pasada, pero cercano a los 600 millones de pesos, cosa que no se podrá sostener durante todo el año porque no hay presupuesto para eso. Pero por otro lado, el subsidio a la electricidad, las pérdidas en el sector eléctrico, de acuerdo a una publicación oficial, que es el mismo presupuesto del 2022, en su capítulo de manejo de riesgo, indicaba que por cada dólar que sube el barril de petróleo, las pérdidas del sector eléctrico aumentan en 12 millones de dólares. 12 por 30, estamos hablando de 360 millones de dólares adicionales, lo que se pudiese proyectar para el barril de petróleo, pero esto básicamente asumiendo que no haya impacto adicional de, de Ucrania. Creo que es demasiado temprano, vamos a tener que esperar a ver la semana que viene, qué pasa en dos terrenos, la cancha propiamente militar, hasta dónde realmente quieren llegar las fuerzas armadas de, eh, de Rusia, sí. y dos, ¿cuál, cuáles son las medidas las sanciones que van a implementar Estados Unidos y los países de la Unión Europea para entender qué impacto puede tener en los precios del petróleo donde ya hay un impacto muy grande para la República Dominicana y dónde va a ser el mayor impacto va a ser sobre el sector turismo porque tanto Ucrania como sobre todo Rusia son mercados este, clave para el turismo hacia la República Dominicana en el caso de eh, Rusia, se proyectaba para este año recibir a cerca de 600 mil turistas desde Rusia, 50 mil turistas mensualmente, es el tercer principal mercado para República Dominicana. Y por otro lado, Ucrania, y poca gente lo sabía antes del conflicto, ya Ucrania había logrado perfilarse como el quinto principal mercado desde Europa, superando, incluyendo mercados tradicionales como Holanda, Italia y hasta la propia Inglaterra. De hecho, estamos viendo como eh, eh, desde ayer turistas eh, ucranianos en sus respectivos resorts estaban protestando en contra de la intervención militar en Rusia y ya se va a plantear en los próximos días unos casos de logística interesantes, cómo esos turistas ucranianos van a poder regresar a su, a su casa mientras dure este conflicto. Sí. Maestro, qué bueno que usted toca ese punto porque veo desde el día de ayer me llamó poderosamente la atención el gran número de turistas ucranianos con presencia en el país, ya que vimos una marcha que se veía muy numerosa. Para mí mismo fue sorprendente porque uno entendía que era por lo menos los ucranianos venían, pero no una gran cantidad así tan importante en nuestro país. Como usted dice, esto pudiera afectar el mercado. Ahora maestro... Uno se preguntará ante las naciones, todo lo que vive el mundo frente a esta situación, el llamado al diálogo que ha hecho el presidente de Ucrania y la posición de Putin. ¿No cree usted que esto pudiera tener una salida en corto tiempo? No. mire, primero, y es difícil leer esto en este conflicto, es qué es lo que realmente está buscando eh, Vladimir Putin. ¿Hasta dónde él está dispuesto eh, a llegar? Tú me sí. hubiese preguntado hace cuatro días, al igual que la mayoría de los analistas que nos hemos interesado al caso de esta crisis, porque no es una crisis de hoy, la crisis sí. que ya, ya más de 10 años, es, yo pensaba que la intervención rusa se iba a limitar a las provincias que habían declarado su independencia de Ucrania, porque son este, eh, eh, provincias de Ucrania que eran mayormente rusas, o sea, con gente que habla ruso, que inclusive históricamente pertenecieron a, a, a Rusia. Sin embargo, lo que hemos visto eh, desde el día de, de ayer y lo que hemos escuchado en las mismas declaraciones de Putin, nos parecen indicar de que su intención es mucho más abarcante y que definitivamente es un ataque completo a Ucrania, a su capital sí. Kiev, y probablemente, y eso lo sabremos en los próximos días, eh, probablemente con la intención de tumbar, de derrocar al presidente eh, de, de, de, de Ucrania. Entonces, sí. en función de esto, podremos entender. Por otro lado, eh, y yo me imagino que eh, Vladimir Putin, como en buena tradición rusa, eh, es un buen jugador de ajedrez, eh, mm. para él le es mucho más ganancioso sentarse ahora en una mesa de negociación, que hace dos días atrás, porque ahora está en una posición de fuerza. Y es, parece ser, al igual que lo era Donald Trump, eh, el tipo de jugadores que solamente se va a sentar una mesa de negociación Después de haber creado un ambiente favorable y positivo donde él desde una posición de fuerza puede dar la impresión de que está cediendo cosas que no hubiese podido ceder tres días antes porque todavía no las había capturado. Maestro, viendo ese panorama, vimos que el presidente Luis Abinader emitió declaraciones reprimiendo las acciones por el presidente Putin. ¿No pudiera esto afectar nuestro clima de económico a nivel internacional y demás no, obviamente mira yo creo que es entendible necesario además, sí. eh, eh, tomar esta posición independientemente de las razones las causas los errores de los unos de los otros eh, había una, unos acuerdos eh, que habían sido este, eh, firmados los acuerdos de Minsk eh, donde las tres partes, de un, de un lado Rusia, de otro lado Ucrania y de otro lado los países de la OTAN, habían asumido una serie de responsabilidades y lo triste es observar que ninguna de las tres partes había cumplido con esos acuerdos. Que eso nos llevaba a Ahora, ¿Esto debe ser una situación donde podemos justificar lo injustificable? No. Porque yo creo que el orden internacional tiene una serie de reglas que eh, si se empiezan a violar, entonces, ¿cuál es el próximo paso? Que China entonces se mete con Taiwán, que eh, Irán se mete con Israel y así, sin fin. So, yo creo que obviamente el primer mandatario hace bien en este, rechazar como ha sido, mira, han sido muy pocos los presidentes a nivel mundial que hayan apoyado eh, la decisión eh, del señor Putin. Al algunos no la han apoyado, tampoco están apoyando las sanciones porque quizás estén en una distancia geográfica tan cerca a la de Rusia que no quisieran ser los próximos en la lista. Eso se entiende. Ahora, creo que en el caso de República Dominicana, por supuesto, había que mostrar un rechazo eh, muy claro eh, y obviamente hacer ese llamado a que las partes se puedan sentar y ojalá, pues, de la semana que viene se pueda desenflar esa crisis, sin lo cual este, pudiésemos muy bien ver precios del petróleo la semana que viene, que superan los 100, 110 dólares, que eso sería obviamente demoledor, no solamente para la economía dominicana, sino para la economía global en general. Muy bien. Maestro, dejando los combustibles, pero pasando también a otro renglón muy importante, que son los alimentos, en el caso del maíz, la soya, lo que tiene que ver sí. con el mercado ruso, ¿cómo impactaría esto a la humanidad, maestro? Ucrania es un mercado clave eh, a nivel mundial para los cereales, más específicamente trigo y maíz. Sí. No solamente es un gran productor, sino que eh, es uno de los países que más excedente lograr producir entre lo que consume y lo que produce lo cual pone a Ucrania como un jugador clave en las exportaciones y ahí cualquier variación ¿no? es como una variación por excedente puede ser muy grande y eso obviamente afecta los precios de los commodities y más especialmente el precio de los cereales ayer eh, se dispararon considerablemente eh, los precios de los eh, cereales. Eh, hoy estaban, este, eh, el trigo estuvo de nuevo bajando, pero se mantiene a niveles, este, todavía eh, muy alto. Al igual ese que el maíz, donde si bien está subiendo por eh, eh, en base a los últimos 12 meses. Veo que el, los precios del trigo están un 28% por encima de hace 12 meses, mientras los precios eh, del maíz están un 18.7% después de haber bajado fuertemente ayer. Eso fue una forma de recuperar un poco lo que ha sido enorme subida. Por lo que mire eh, esta intervención rusa en Ucrania y todavía yo creo que es muy temprano, es demasiado temprano para sacar conclusiones definitivas. Lo que creo que sí es una conclusión a la cual podemos llegar es que estamos entrando en un mundo con mucho más inestabilidad y esta inestabilidad se puede traducir por fuertes elementos de precios de, de ciertos alimentos como es el caso de los cereales y lamentablemente de lo que son los commodities energéticos, no solamente el petróleo, sino también el gas natural, que para nosotros el gas natural es fundamental para la generación eléctrica, es un 40% de la matriz sí. hoy en día. Maestro, pido su anuencia para hacer una pequeña pausa, retornamos de inmediato para seguir conversando con usted.